En el video anterior vimos cómo se escriben las automatizaciones en tiempo real. Ahora vamos a ver cómo se escriben de forma manual. Observen que conservo las automatizaciones que grabé en el video anterior. Voy a borrarlas. Para borrarlas simplemente selecciono las automatizaciones simplemente arrastrando el puntero del mouse. Observen que estos puntos se ponen de un color más oscuro. Y con la tecla Suprimir o Backspace de su teclado podemos eliminar estos puntos de forma muy simple. Y ahora sí nos vamos a disponer a escribir nuevas automatizaciones de forma manual. Para escribir cualquier automatización de forma manual simplemente den clic hasta que aparezca el valor de decibeles del parámetro del fader de volumen. Observen que a mí me aparece por ejemplo menos 12 decibeles, al dar clic aquí se dibujará un punto. Ya se puede ver con mayor facilidad la línea de automatización, la cual podemos agregar más puntos. Yo por ejemplo voy a crear un fade in, agrego otro punto aquí, lo bajo de volumen, voy a incrementar el tamaño de esta pista de automatización y con ALT observen que podemos dibujar una curva podemos hacer la curva hacia abajo, la podemos hacer hacia arriba escuchemos y esto lo podemos hacer en todas las pistas bastará con que solamente le den un clic para que se dibuje un punto Como pudieron haberse dado cuenta, es muy fácil dibujar automatizaciones en BDW Studio. No solamente estamos limitados a escribir automatizaciones en volumen, podemos escribirlo en lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos automatizar el paneo, voy a automatizar por ejemplo en esta pista el paneo, la de pista de los tambores. Y aquí lo que voy a hacer es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Esto lo van a poder ustedes notar con mayor facilidad si se ponen algunos audífonos. Vamos a escuchar a partir de aquí. También podemos automatizar canales de envío. Por ejemplo, voy a automatizar el reverb, el canal del vio donde tengo el efecto de reverb. Por ejemplo, a partir del quinto compás Para poder visualizar todas las automatizaciones que tiene una pista den clic sobre este icono con forma de una estrella y nos mostrará todas las automatizaciones que hemos creado para esta pista en particular dependiendo la pista que hemos seleccionado nos mostrará todas las automatizaciones que hemos escrito para esta pista por ejemplo en la pista de los hats nada más hemos escrito automatizaciones para el volumen